El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial. Apostar por una Europa acogedora y no por una Europa fortaleza. La Unión Europea acaba de tener una reunión para recrear una especie de política migratoria. Y de nuevo se han, se han centrado en el control migratorio ...en invertir más dinero, más billones, en el control migratorio... ...creando centros de procesamiento fuera de las fronteras. Es decir, colaborando con los países vecinos como Argelia, Marruecos y Libia. Estos centros de procesamiento fuera de nuestras fronteras son ciertamente... ...no solamente respetuosos, injustos, porque no respetan los derechos humanos... Vamos a tener en cuenta dos datos. En el año 1910, 2017, el año pasado, 70 millones de refugiados abandonaron sus tierras de origen porque se ven obligados, porque les vendemos armas, les creamos violencia y no les creamos oportunidades de vida digna. De esos 70 millones, el 85% se quedan en los países en vías de desarrollo. Solo un 15% llega a nuestras fronteras de Europa y de América. Sin embargo, aún los queremos detener fuera y además de que no, no invertimos en una política a largo plazo que sea justa y humana, tampoco invertimos en los países de origen donde deberíamos invertir más para crear oportunidades de vida digna para todos y no obligarles a abandonar su patria.